¿Cuál es el plan Rojo Racing? Sesionemos aquí en una... Mejor corto que pasado en este salto Te falta un pelito más de velocidad pero el gesto técnico estaba perfecto ¡Eso! Hoy tenía ganas de andar en bici bueno. Bueno Oh, no me oyó Está muy bueno ese salto ¿eh? Eso wow bueno Este no, este es arriba anterior <risa> <risa> Oh, ese penalte ahí si lo tomáis por arriba está lleno de hoyos oh. Este es el socio que pasó antes Buena compadre Bueno Oh pertito oh, oh. Este trata de llegar más fuerte y absorberlo más, porque lo estáis rechazando para llegar. Si estás rechazando para llegar este, el de ya no, no te va a dar. Oye, buenas pasadas, en segunda baja que le he ponido hoy, tío, ¿no? Sí, segunda. Sí, te vimos pasar antes. Qué rico, bueno. ¡Esto está bueno! Esta zona es, la Esta zona es muy rítmica, es una montaña rusa. Doblando así, ¡ay! De repente, vaya así ¡ay! y realmente repente así, así, me salí volando. Y te vi ahí con esa pared, ahí viene el toki. Dale, dale. Bien. Oh, casi. Gacha, bien. 20 centímetros. Aquí oh, está lindo esto. Sí. <ríe> dale, dale. No, no, no, no, no, esa pedalea estuvo extra, extra de más. Vamos, vamos. ¿Qué, ¿Qué hiciste? Toki, ponla ¡No! por la, Ponla por mientras y yo te la uno, ¿vale? Pero la pedalía extra le perjudicó poco Y te cansas menos Además pues guardáis energía para el, pa pa el sprint final Atención oh. Bueno man Dale Toki Oh por poquito estaba compadre. Acá van a haber varios saltos Toki, pero todos tienen relleno al medio, así que si te los tiráis despacito. Si este, mira Toki, si este lo conectáis bien. Te tira bien el otro, ponte unas pedaleadas y el resto es todo, son todos más rasantes. Uh -huh. Uh -huh. Un poquito corto. Rico, no? es pura felicidad esta pista es muy buena no? uh, otra está bonita esa meseta weón no? ¿sabes que hay algo que le tengo miedo a ese truco? me traigo el manubrio acá y se me enreda con la polera se me hace ¡Pum! ¡Hay que en el rojo! ¡Wow! Yo quiero probar una así. Te salió la raja, weón. ¡Ay, que ando pilo hoy día, loco! Me estoy metiendo acá, pedaleo todo lo que puedo. Bombeo, pedaleo un poco y ahí ya estoy listo. ¿Qué tal? Un poquito más, quería otro. Es de no entrarle conmigo, porque la caída es larga. Cuando quiera, Capitán. ¡Wow! ¡Dale, dale! <risa> <risa> ¡Cómo te derrapó la rueda! <risa> ¡Otra, otra! En el peralte te veía andando muy bajo. ¡Ándalo más arriba! la rojo! ¡Eso, perfecto! ¡Woo! Uh bacano <ríe> <tú chicas>, weón. <risa> <Pocano>. <risa> venía todo el día atrás y dije, weón, la cola, la cola yo de estar en la cabeza de Toki <risa> <risa> Y así se hace. ¡Oh, que está bueno ese salto! Síguele, cópiale la velocidad, Germán, de repente te no podría ayudar el... Voy adelante. Sí, porque yo me tiré muy racing. esa. Sí. Va... Cómo me afectó incluso el salto abajo. Esta andada ha sido toda una terapia hoy día. Ayer edité tanto, bueno, edité cuatro videos de una y quedé con los ojos cuadrados. Como tengo el computador medio malo, estoy abarcando tiempo. Para poder mandarlo a reparar y ver qué pasa. Si la GoPro está lista, tú está listo. <ríe> Buena, toqui, bueno. Dobla bien alto acá. Oh, qué rico, wey. Montaña rusa, <ríe> Hermoso. ¡Vamos a andar! Uh. Nada muy bacana Bueno... Uh. uh, Casi paso cambio justo ahí uh. Cross Country Racing Vamos por un tracito. Puta que son ricas estas bicicletas, weón. Las weá es que te hacen volar. Sirven sí para todo, weón. Sirven sí para todo. los guacos. Se me, oh, se me salió de control la cola weón bueno. como que la, se me fue para arriba. ¡Oh! todo filete, weón. Oh. Entraste así, entraste haciendo, pero tu peso fuera de la bicicleta. Me del eje. Ahora concéntrate en pulir, en pulir, en pulir. Y eso no bueno, es pedaleo, no es ir en el cambio más pesado así. No, weón, es solidez, es relax, te fijaste como iba Germán, de relajado así, Y a gozando <ríe> vagas ¡Ah! Dale, toqui. Toki Araki ¡Woo! ¡Woo! Mira con la cabeza mirando barriga, uh! uh! dale, dale! ¡Eso! Ahora ya no viene nada acuático ¡Dale nomás! más, uh! <risas> Perfecto Super bien man. ¡Qué manera de conectar Toki Araki! ¿Qué te pareció? La rebaja, Me acabo de acordar la última vez que estuve acá. Estaba con la. ¡Oh, bueno, bueno. <risas> Estaba con la hierca, man, y casi la destruyo acá. ¿Qué ¡No! ¡No! Están... Nos están haciendo un gran favor a todos nosotros Lo bueno es bueno para el manual sí. Esto es sí. algo que no se debería hacer Es un buen ejemplo, pero es muy entretenido Yo trato de hacerlo para ser piolita One ride. Oh. ¿Algún saludo para la cámara, Toki? El rato y uno no se da cuenta <risa> soy el ninja de las cámaras de acción estuvimos con Rojo andando en Mordor y con Toki, Toki es de Rapa Nui y lo queríamos conocer hace rato así que nos fuimos a dar una vueltita al Durazno qué nos puedes contar de Rapa Nui Toki? que comparándolo con Santiago eh, nada que ver estamos metidos en un taco que este bueno no lo puede creer <risa> en la isla andáis solo en auto <risa> nadie te molesta también no ocurre esto de que el smog se queda pegado en una ciudad? El aire le hace así. Listo. Daba el mar todo el rato, Oh, harta energía ahí. Oh, si le gustó este video, dame un like. like. <risas> si tiene algún amigo que le guste Mordor y los saltos y pelar el cable, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.